Bueno, mi cabello significa más que resistencia es eh, personalidad y es expresión, autoexpresión. Eh, como yo me siento en el día es como yo lo manejo, como yo lo tengo. Si quiero tener un bollito, si me lo quiero alisar, si me quiero trenzar, si lo quiero tener así en una cola alta, si lo quiero tener suelto es como yo me quiera sentir y siento que eso no desmedita eh, mi autoexpresión como mujer negra no la desmerita ni tampoco la realza, simplemente confirma quién soy yo.